Muy buenas noches, gracias por estar, buenos días al país que corresponda, gracias por estar nuevamente siguiendo esta interesante historia de la medicina tradicional china. En el capítulo de hoy, capítulo 7, segunda parte, estaremos continuando un relato dentro de lo que es la información que nos brinda el autor en el gran libro de la medicina tradicional china, y nos vamos a referir en esta oportunidad, a la Edad de Oro de las dinastías Han y Tam, pero será la segunda parte, y vamos a empezar justamente hablando de lo que mencionamos en la parte final del capítulo anterior, nos referimos a Zhang Zhong 150 al 219 de la era cristiana, conocido a veces en Occidente como el Hipócrates Oriental, siempre hay una comparativa, ¿verdad? Insistió en que al enfermar, o que la enfermedad se debía a causas naturales, no sobrenaturales. En su tiempo, una epidemia acabó con buena parte de la población, Han, eh, entonces eh, la gente recurrió a la superstición en lugar de la medicina racional. En un esfuerzo desesperado por combatir la enfermedad frente a una posición tan conservadora, San Song Jin luchó incansablemente por salvar vidas y educar a la población en temas médicos y de higiene. Fíjense que hablamos del año 150 y 219 en la era cristiana. Tuvo gran influencia su otra obra titulada Shang Han Sha Lung, tratado sobre fiebres y enfriamientos epidémicos. El primer libro de medicina escrito en China basado en la aplicación real de las teorías médicas y no en especulaciones. Zhang Song-Hin formuló los seis síndromes partiendo del yin y el yang, como principios básicos para explicar las enfermedades infecciosas. Realmente es un trabajo de experiencia, no teórico, un trabajo sobre las experiencias y ese análisis ¿no? tan puntilloso que ya se hacía en aquella época, y que hasta el día de hoy prevalece, es, es realmente de resaltar. Song, Zhang Song-Hin formuló los seis síndromes partiendo del yin y el yang, como les decía, como principios básicos para explicar las enfermedades infecciosas. Este concepto se sigue usando todavía. También escribió otros tratados entre los que figuran uno sobre la respiración artificial y otro sobre las enfermedades de la mujer. Fíjense, voy a, a detenerme brevemente en esto. Ya en aquella época, haciendo esas investigaciones, esas experiencias y esos atendimientos, porque aquí no hablamos de teoría, de posibilidades médicas que alguien relató y que no hay una certeza, Aquí hablamos de una experiencia realizada que hasta el día de hoy tiene vigencia. ¿Por qué se sigue mirando para el otro lado en occidente? ¿Por qué no se educa a las personas? ¿Por qué no se educa al sistema médico occidental sobre los beneficios reales que esta medicina tradicional guarda en sus haberes? ¿no? Bien. Muchos occidentales a menudo se quedan perplejos ante el diagnóstico por medio del pulso. Hasta el día de hoy es algo fantástico para algunos, ni siquiera saben qué es para otros. Uno de los grandes textos sobre el pulso, el Mai Jing, clásico del pulso, fue escrito por Wang Xu He en el siglo III. El autor distinguía 24 tipos de pulsos y explicaba su significado. Más o menos por la misma época, Wang Oji escribió el primer libro especializado sobre acupuntura, Los fundamentos de la acupuntura. También fue notable el estudio de la patología. Al finalizar el periodo de las seis, de las seis dinastías, aproximadamente al comienzo del siglo VII, el profesor de medicina imperial Xiao Yun Feng y sus colegas, editaron eh, una obra trascendental en 50 volúmenes. Patología de la enfermedad. Esta inmensa colección analizaba la patología de los síntomas, el diagnóstico y la terapéutica de 1.700 tipos de enfermedades distintas que abarcaban la medicina interna, la cirugía, la ginecología, la pediatría y la medicina de los órganos de los sentidos. Señalaba que los parásitos y otros microorganismos son los responsables de las enfermedades contagiosas y otras enfermedades no son contagiosas y sí que algunos trastornos de piel se deben a determinados déficits de alimentación. Voy a parar por aquí porque, y a detenerme por aquí porque les he mencionado una cantidad de conceptos médicos abrumadora que del año 150-219 en la era cristiana en adelante, todo este conocimiento, que hoy podría ser tranquilamente un conocimiento moderno, donde se podría estar hablando de parafernalias, de sucesos eh, de descubrimientos, sucesos como que hubieran descubierto la pólvora, o estuvieran ayornando eh, la, la, la comunicación, la prensa internacional sobre estos desarrollos tecnológicos o científicos de la ciencia moderna. Fíjense si todo esto ya está desarrollado, ya está estudiado, practicado, experimentado y sigue siendo vigente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Occidente? No prestando la debida atención para tener una mejor calidad de vida, para tener justamente un bagaje de información y técnicas y herramientas que nos permitan ser cada día más libres y más fuertes. Quería comentarles, sin discernir de mi parte, sin interpretar lo que el autor está escribiendo en este libro, simplemente esta reflexión. Me parece muy acertada en el capítulo justamente que estamos viendo ahora, la segunda parte de la edad de oro de las dinastías Hanita. Será hasta un nuevo capítulo, el capítulo 8 si les sigue gustando este contenido compártanlo y por supuesto no dejen de mirarnos en el próximo capítulo. Te agradecemos si te suscribes, si te interesa como siempre digo, el proceso evolutivo y de sanación natural si te gusta también parte de la historia de la humanidad y cosas que me imagino estarás sorprendido por el avance que ya en aquella época se tenía. Hasta un nuevo capítulo en Sabia y Naturaleza y en Salud por la Música. Gracias por estar y gracias por compartir nuestros contenidos.